Y la verdad un gusto eh, poder conversar y hacer es, esta presentación también eh, junto a Iván Sánchez que nos acompaña está allá con nosotros en los estudios porque vamos a presentarle precisamente a, este adelanto de lo que va a ser esta teleserie que arranca además este lunes 2 de septiembre. Querido Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un gusto que nos acompañes y con buenas noticias, obviamente. Sí, bueno, un gusto, un saludo especial a todas y todos los que nos ven por Avillana la televisión a esta hora de la noche, y contento ¿no? Porque estamos eh, ya con, eh, con poco tiempo de que se inicie el día lunes, ¿no? Dos, a las 9 de la noche, el lanzamiento de la serie, la primera eh, serie de ficción indígena que se hace en Bolivia y que esperamos sea un aporte también al panorama audiovisual, ¿no? Que, que se tiene. Y presenta especialmente aquí en Avillala, así que estamos contentos de este lanzamiento, vamos a estar desde el día lunes en adelante todas las noches con esta serie que se llama eh, Tejiendo Futuro, Regresando a la Tierra. Mira el, el título. Yo me acuerdo de una entrevista que teníamos y habíamos como que dado el anuncio y me decía, sí, vamos a presentar. Y bueno, estamos a días nada más. Arranca este lunes. Señora, señor que nos está viendo y nos sigue también por las redes sociales a partir de las 21 horas esta serie, eh, así como nos dice, de, Tejiendo Futuro, Regresando a la Tierra. Si podemos dar así como que adelantos, ¿qué, qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el objetivo allá? Así como para darle eh, un poquito ¿no? De, de lo que vamos a ver, de la siguiente semana. Bueno, eh, es una, son dos historias uh -huh. que se van a presentar. La primera es una historia eh, grabada aquí en la ciudad del Alto, en el lago Titicaca, con esos hermosos paisajes que tiene, ¿no? El lago eh, ambientada en la época de la guerra del gas, el año 2003. Eh, la, la serie no trata específicamente de, de ese hecho, pero el contexto, aunque sí uh -huh. se menciona bastante, es el de la guerra del gas y sobre todo la historia, son historias, esta es la historia eh, de una mujer aymara, de su familia, de ella también que representa de pronto, a ¿no? un pueblo muy valiente, muy, lucha, muy, muy luchador y que en ese momento también jugó un papel muy importante. Eh, esa es la primera parte que vamos a ver, es una historia también de lucha, de búsqueda, de esperanza y también vamos a eh, tener la segunda parte de la ...de esta serie de, de, de ficción indígena... ...que se grabó en San Ignacio de Mojos... ...en, la, en, la, en los Mojos, en, en las llanuras ¿no? del Beni... ...ahí en, también en el marco de la misma fiesta de San Ignacio... ...bueno, va a, estar, va a estar muy interesante poder ver todo esto... ...y la historia también de otra mujer... ...en este caso, en la época de... ...previa incluso, en los años 80... ...previa a la marcha, la gran marcha indígena... ...que llegó a la ciudad de La Paz... Eh, ...en el año 90, ¿no? Uh -huh, o sea, Se acordará exacto. mucha gente ¿no? de ese la momento marcha. histórico... Uh, ...la, marcha por la, vida, la ¿no? marcha por la vida, por el territorio... ...entonces es también recordar un poquito la historia... ...afirmarnos en lo que, lo que ha sido esa, esa trayectoria tan importante... ...porque sin esa trayectoria no explicamos muchas cosas de la actualidad... ...de qué estamos viviendo en este momento... ...ese proceso importante también que, que vive Bolivia... Entonces es un aporte desde los pueblos indígenas eh, originarios eh, de Bolivia, es una producción hecha por equipos indígenas eh, en un proceso colectivo, de creación colectiva, de actuación también de muchos hermanos y hermanas que han entregado lo mejor para que pues, el público pueda apreciar que todo, este, todo este desempeño ¿no? que está desarrollando claro. Bolivia, en Bolivia el, el pueblo el cine indígena originario campesino, que ya viene muchos años, muchísimos años ya trabajando. Es un nuevo paso, un nuevo paso que se llama ya una serie de ficción indígena para televisión, que será presentada Y costó ya. mucho, cuesta, me refiero en tema de logística, ¿no? Ah, no, En tema, el tema de, de la secuencia, pero estamos hablando de una, de, una, de una serie de televisión. Bueno, sí, ha sido bastante tiempo de trabajo, tanto en la preparación, uh -huh. en la organización, porque ha sido una organización colectiva, eh, después el rodaje mismo, en la grabación en dos regiones, eh, con bueno, un desplazamiento importante. Y yo creo que también es el esfuerzo que se, que se hace ¿no? por eh, reflejar esas historias, que nos hagan pensar, que nos hagan recordar también lo que ha sido ese camino y también lo que somos y lo que queremos. Entonces, eh, el esfuerzo de las Confederaciones Nacionales Indígenas, ¿no? porque esta es una producción del sistema plurinacional uh -huh. de comunicación indígena originario campesino intercultural que como conocemos ahí estamos también Cefre que está también la coordinadora audiovisual indígena orig originaria de Bolivia CAIP y en este caso también bueno alianza con Avia y alianza también con el Instituto Cubano de Radio y Televisión el ICRT. así que bueno también tiene un, <risa> un elemento de coproducción internacional que, que va a ser interesante que nos reflejemos también porque es importante tener imágenes propias nuestras, no a veces vemos mucho el cine de que llega de afuera a veces nos invade un poquito de ¿no? verdad el cine de Hollywood sobre todo entonces hay que trabajar entre las imágenes el claro. imaginario nuestro hay que producirlo sin, hay ¿no que eso, producirlo ¿no? y ese es un aporte es un esfuerzo esperamos que siga sea un primer esfuerzo de muchos otros y a ver cómo reacciona también el público pero uh -huh. bueno esperamos que, que esté muy seguro de que les va a gustar porque habla de nosotros de nuestra forma de, de, de cómo nos comunicamos cómo nos relacionamos qué es lo que queremos eh, ese también ese día a día ¿no? de lo que es eh, el, el, el poder avanzar, el poder eh, bueno, proponer desde la cultura, desde los idiomas también, uh -huh. porque también es este año de las lenguas indígenas, el año internacional. Exacto. También. Es un aporte también ¿no? para valorizar el aymara, el mojeño y así todos los idiomas deben ser valorizados, mostrados en imágenes, tenemos el derecho de que todas las culturas se expresen, en todas sus dimensiones y en todas sus potencialidades. Y de verdad, es un trabajo que vienen, que vienes desarrollando ya hace mucho tiempo y mira cómo está dando sus, sus frutos, sus logros. Para nosotros es un, un verdadero gusto poder brindarle esta serie a partir de este el lunes. Tome en cuenta, a las 9 de la noche ya tiene cita con Avellera Televisión, nos puede seguir también por las redes sociales. Y esto que nos decía, Iván, ¿cómo somos? Somos tan diversos, pero somos somos Bolivia y, y mostramos nuestras costumbres, nuestra práctica, ¿no? nuestra cotidianidad y, y con un sello característico que que mostrarlo pues también a través de la pantalla chica sí, así que bueno yo creo que vamos a reflejarnos <risa> en, en eso que somos eh, en esas fiestas, en nuestras tradiciones en también nuestros pensamientos en esas luchas también históricas en ese sentimiento también que, que, que nos lleva adelante que, que también queremos transmitir a todo ese público, así que bueno la invitación a seguirnos eh, ¿no? este lunes en adelante a las 9 de la noche, además que el súper Prime, ¿no? Es la hora mejor, la hora estelar. Así que es una alegría también que estén los pueblos indígenas con su propuesta audiovisual, con esta serie importante en la bandalla de la Villallara, Televisión. Así que la invitación nuevamente a seguirnos, a estar allá, y bueno, a estar aquí en, en Avialala la desde las 9 de la noche, de lunes a viernes, vamos a estar en esta serie que como decía esperemos que sea la primera de muchos otros esfuerzos así que y necesitamos eh, más. sí necesitamos más <risas> así que bueno esperemos que, que sea que que muchos otros se animen también a hacer estos formatos eh, la primera serie indígena en Bolivia y en América Latina no se ha hecho nunca una serie, una serie indígena, indígena ¿no? de televisión, así que bueno, siempre aportando en ese desarrollo, en ese avance. Es para nosotros un orgullo que se haya trabajado la primera serie indígena, nos decían no solo en Bolivia, en Latinoamérica, y bueno, hay que darle mucho mucho apoyo, y está en un horario estelar, así que los vamos a esperar todas las noches, a partir de las 9 de la noche, 21 horas, aquí, La Cita, en la bella la televisión. Muchísimas gracias, Iván, y éxito siempre a todos. No, pues muchísimas gracias, un saludo especial a todas y todos, las esperamos desde el lunes a las 9 de la noche, ¿no? la invitación desde el Sistema de Comunicación, la Confederación, CSU-CB, eh, Bartolina Sisa, Interculturales, CIDOP, CONAMAC y eh, las organizaciones locales también que fueron parte de toda esta producción, por ejemplo, el beni, -P -P, uh -huh. del Beni, la CEPIP, Centro de Mujeres del Beni, la Centro de Mujeres y Niñas del Beni, en fin, mucha gente que tuvo que ver con esta producción y que colaboró para que sea posible, así que bueno... Muchas gracias y les esperamos a todas y todos el lunes. Ahí está, hecha la invitación. Y con esto nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. ¿Qué dice con nosotros? Ya retornamos.